Vamos a trabajar con el ejemplo de la clase 6. El objetivo aquí es agregar a la biblioteca UTNH más funcionalidad. En este caso que nos permita validar diferentes tipos de valores. Por ejemplo, que nos permita determinar si un valor ingresado por el usuario es, está compuesto solamente por números o está compuesto solamente por letras, o si se trata de un valor alfanumérico o si se trata de un teléfono, por ejemplo, que es un valor numérico compuesto por algún carácter especial bien la estrategia aquí va a ser tomar lo que el usuario ingresa como una cadena de caracteres para después poder evaluar cada posición de la cadena y ver que cumpla con el requisito establecido por ejemplo verificaremos que cada posición de la cadena corresponda a un número o en el caso de que sean solo letras que cada posición de la cadena corresponda a ser solo letras ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo, cómo trabajamos eso dentro de nuestra biblioteca. Y luego vamos a realizar, realizar un programa que solicite un dato al usuario y después nos diga con cuál de los parámetros cumple. Por ejemplo, si el usuario ingresaría 1, 2, 3, nos tendría que decir que se trata de un número, que, pero que también a su vez se trata de un alfanumérico, porque cumple. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un programa sencillo como para demostrar, demostrar la funcionalidad. Pero hoy nos vamos a centrar en agregar estas funciones de validación que suelen ser muy útiles. En el UTNH, como ya sabemos, declaramos los prototipos de las funciones. Entonces se van a estar incorporando a las, que, a las funciones que ya veníamos utilizando. El es numérico, es teléfono, es alfanumérico y es solo letras. En todos los casos, esta función va a devolver un, van a devolver un entero como verdadero o falso, y van a recibir una cadena de caracteres que va a ser el, lo, que, lo que vamos a evaluar, a la que le vamos a evaluar cada una de sus posiciones. Bien, comencemos con, con el es numérico. Vamos a ver de qué se trata. De, ¿Qué decimos? Que va a ser una función, es numérico, verifica si el valor recibido es numérico. Tiene como parámetros str, que es un array con la cadena a ser, a ser analizada, y el retorno... 1 si es numérico y 0 si no lo es. Bien, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, la cadena de caracteres tenía caracteres hasta dónde, hasta que nos encontrábamos con un carácter especial que era el contrabarra 0. Entonces, podemos aprovechar eso para hacer un while. ¿Hasta dónde tenemos que recorrer la cadena de caracteres? Bueno, hasta que encontremos en una posición el contrabarra 0. Declaramos una variable del tipo entero. Y podemos hacer, hacer esto. ¿Para qué vamos a usar la variable esta i? Bueno, para ir, irla incrementando y ir cambiando la posición que vamos analizando. Claramente la primera posición a analizar va a ser la posición cero. ¿Y cuál va a ser la estrategia? Vamos a preguntar si alguno de los elementos no cumple con la condición. Y en ese momento retornamos un 0. que era el cero? Era indicar que lo que nos habían mandado a evaluar no se cumplía. En este caso si era numérico entonces lo que nos importa conocer es si el, el valor que contiene la cadena en esa posición o sea ese carácter en particular es menor a 0 o es mayor a 9 en ese caso estamos seguros que no se trata de un elemento numérico esto lo podemos hacer porque porque los caracteres ASCII se encuentran ordenados el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 corresponden a valores contiguos entonces nosotros podemos preguntar si es menor o si es mayor a este como pueden ver en la tabla que, que aparece ahora en pantalla cada uno de estos corresponde a un valor entero por eso es válido hacer es válida hacer esta comparación bien si no se da esa condición incrementamos en 1. El valor que nos está permitiendo recorrer el array de caracteres. Y volvemos a evaluar lo mismo. En el caso de que nunca se dé que hayamos entrado aquí. Terminará el while. Porque encontró un contra barra cero. Y retornaremos 1. Que ese 1 hacía referencia a que este valor era numérico. ¿Sí? La mecánica que vamos a utilizar en el resto es muy parecida. Lo que va a cambiar es lo que, vamos, lo que nos vamos a estar preguntando. O sea, lo que vamos a tratar de detectar. Por ejemplo... Aquí queremos detectar si son solo letras, entonces, como pueden ver ahora en la tabla ASCII que aparece en pantalla, las letras no están todas contiguas, sino que están por intervalos, o sea, de la A a la Z minúscula están en un intervalo, de la A a la Z mayúscula están en otro, y en este caso vamos a aceptar algunos caracteres especiales como válidos, para el ejemplo vamos a aceptar el espacio. Si se tratase de otro tipo de validación, ustedes aquí podrían seguir incorporando algunos caracteres. Fíjense que en este caso, como, como lo que estoy evaluando son segmentos, como es de la A a la Z, lo que me tengo que dar cuenta para retornar un cero indicando que no se trata de una letra, es que esté fuera de todos los segmentos. O sea, se tiene que cumplir que no sea un espacio, y que no sea algo que está entre la a y la z minúscula, y algo que no está entre la a y la z mayúscula. Si se cumplen las tres cosas, o sea, es algo que no, está, no es un espacio, no está en este, en este intervalo y no está en este intervalo, en ese caso puedo retornar un cero porque estoy seguro que no se trata de una letra. Y después funciona igual que la mecánica del ejercicio anterior. ¿sí? O sea, va a seguir incrementando porque no entró aquí hasta que encuentre un contrabarra 0. Y si esa condición se dio, retornará un 1 indicando que esto, esto que recibimos solo contiene letras. Bien, ahora vamos a evaluar si es alfanumérico. La mecánica es la misma. Al, ejer al ejemplo anterior se nos agrega un intervalo más. Antes habíamos preguntado... Si tenía un espacio, si estaba en el intervalo de la A, a la Z y si estaba en el intervalo de la a, a la Z mayúscula. Bueno, en este caso también tenemos que considerar si está en el intervalo del 0 al 9. ¿sí? El ejercicio es igual, solo que estamos aceptando de la A la Z mayúscula, de la A a la Z minúscula, el espacio y del 0 al 9. La mecánica es exactamente igual y de eso se trata el alfanumérico. ¿Qué nos queda? El teléfono. Bueno, el teléfono... A esta altura ya, ya lo podrían resolver ustedes mismos, pero básicamente se trata del 0 al 9. ¿sí? O sea, puede darse de estar en ese intervalo, pero vamos a aceptar como caracteres válidos para el teléfono el espacio, el menos. Y algunos me podrían decir, bueno, un teléfono puede, puede ser internacional, entonces podríamos aceptar otras cosas como, eh, como el más. Bueno, ok, eso, eso podría ser. En nuestro ejercicio solamente vamos a aceptar el espacio y el menos. Y vamos a poner una restricción adicional, vamos a decir que solo puede aparecer un guión separa, como separador de teléfono. Entonces, si se trata de un carácter guión, vamos a establecer un contador. Y cuando termine esto, antes de determinar si vamos a retornar que esto se trata de un teléfono válido o no, vamos a ver si el contador de guiones está en 1. Si está en en 1, retornamos un 1. Eso quiere decir que solo contiene un número de teléfono. O sea, solo contiene números, espacios y un guión. Y si no, vamos a retornar un 0. Porque quiere decir que o no contiene ningún guión o contiene más de uno. Así que bueno, con eso ya tenemos la evaluación de si es un teléfono. Ahora podemos ver en funcionamiento todo esto. Con un ejemplo muy, muy simple. Que básicamente declara una cadena de caracteres. Le pide al usuario que ingrese algo. Hace un scanf. Fíjense que aquí la máscara es por %s. Porque se va a tratar de un string. Recuerden que cuando es un string el scanf no quiere que le pongamos el ampersand acá adelante. ¿Por qué? Porque una cadena de caracteres ya es un puntero. ¿Y qué vamos a, a empezar haciendo? Bueno, lo primero que vamos a evaluar es el largo de la cadena. Tenemos la función strlen que nos va a indicar cuál es el largo de la cadena. ¿Por qué? Porque si la cadena, lo que ingresó el usuario, tiene largo cero, directamente no vamos a evaluar nada. Y aquí preguntamos si lo que ingresó el usuario es numérico. Hacemos un print con es un número. Si es un teléfono. Hacemos un print con si sí, es un teléfono y así sucesivamente con el es alfanumérico y con el que es solo letras. Solamente nos queda guardar, compilar y correr nuestro código. Vamos a ingresar algo, por ejemplo hola. Hola se da que es alfanumérico y que también cumple con ser solo letras. ¿sí? Deberíamos haber hecho un while para no tener que correr nuestro código varias veces. Pero bueno, vamos a hacer aunque sea una prueba más. Vamos a ingresar un teléfono válido. Nos dice que es un teléfono. Y como última prueba, podríamos ingresar algo que solamente se dé que sea un número. Y podemos ver que es un número, pero no deja de ser alfanumérico. Entonces también nos lo indica, nos lo indica como válido. Bien, hasta aquí fue el ejercicio de la clase 6. Chau.